Hola, ¿qué tal gente? En este video tutorial vamos a ver cómo yo puedo hacer una imagen miniatura como esta para un video de YouTube. Ustedes saben que es muy importante la imagen miniatura porque... Por ella, la calidad de la imagen es lo que motiva al usuario a que dé clic en tu video. Entonces, si tú también eres una persona que está aprendiendo diseño gráfico, te aconsejo que te quede en este video porque también tú vas a aprender eh, pasos y, y cosas esenciales para el diseño gráfico. Nosotros vamos a estar utilizando el programa Pixar, que es totalmente gratis. Es un programa de edición de video que se encuentra en Internet. Así que si quieres aprender cómo hacer una imagen como esta, te invito a que te queden en este video puedes seguir paso a paso todo lo que yo hago en el video porque las imágenes que yo utilizo todas están completamente en internet, de manera que puedes ir pausando el video y ir practicando juntamente conmigo, así que vamos de una vez ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir el editor de imágenes se llama Pixar, completamente gratis, está en internet y vamos a ir a donde dice Pixar Editor, ok Pixar E, le doy ahí yo le voy a dar a donde dice crear nuevo, ok, crear nuevo, lo voy a dar, y mi anchura debe ser 1280 y mi altura de 720, también hay plantillas aquí, de manera que si yo le doy un clic aquí, se me pone aquí automáticamente esas dimensiones, 1280 por 720, entonces le voy a dar a crear, ok, bien, entonces lo primero que yo voy a poner es la imagen, verdad, Voy a poner Sammy Sosa y lo voy a buscar. Imágenes. Miren aquí la imagen. Le voy a dar un clic. Le voy a dar clic derecho. Copiar dirección de la imagen. Entonces yo necesito eliminar el fondo de esa imagen. ¿Verdad? Que solamente me quede eh, el personaje. Entonces hay una página que se llama. Remover background. Remove. Miren ahí. Remove. Remove. BG le voy a dar ahí, enter, voy a entrar, entonces aquí donde dice pegar la imagen o la URL, yo le voy a dar un clic ahí, entonces yo voy a pegar la imagen, le voy a dar clic derecho, pegar o control V, aceptar, y él de una vez me remueve el fondo, miren la original con el fondo removido, entonces si yo quiero utilizar esa imagen, la puedo descargar en mi computadora, o simplemente clic derecho de nuevo y copiar dirección de la imagen. Entonces vengo al programa y aquí yo voy a insertar esa imagen en capa, añadir URL como capa, le doy un clic y voy a darle aquí pegar, cargar. Miren cómo me añade la imagen sin fondo. Bien, entonces le voy a dar a la voy a subir de manera que Casi la imagen estaba tocando. Ahí está perfecto. Entonces ahora necesitamos esa imagen. ¿Qué le debemos hacer? Tiene un contorno blanco en todas las áreas. Entonces yo vengo aquí con la imagen seleccionada y le voy a dar a donde dice filtro y en contorno. Miren ahí donde la imagen se le puso un contorno azul. Miren en todo el borde. Yo la quiero blanco el contorno, simplemente le selecciono el blanco o aquí yo le pongo FFFF que es el código del color blanco y miren ahí que chulo queda, aplicar bien entonces, ahora necesitamos el logo aquí, aquí va a el logo de tu proyecto, yo estoy, yo estoy utilizando el logo de las ligas mayores pero, ustedes simplemente le, le voy a poner ML PNG para que no tenga fondo, a ver si aparece me gusta este, ok, clic derecho, copiar dirección de la imagen y hago el mismo proceso, seleccionar, eh, perdón, capa, añadir URL como capa, y la pego aquí, pegar, ok, entonces lo voy a poner un poquito más pequeño, siempre me gusta, recuerden ponerlo ahí en esa esquina, porque entiendo que ahí es más visible el logo, ok, ustedes lo pueden poner donde ustedes le, le, se sientan más cómodos, entonces, luego ahora necesitamos un fondo del estadio donde él jugaba. Yo le puse Chicago Cubs, PNG. Eh, perdón, PNG no, Stadium. Lo escribí mal, pero es esta la imagen. Vuelvo de nuevo, clic derecho, copiar dirección de la imagen. Vuelvo de nuevo y digo capa, añadir URL, URL como capa y pegar. Ok, Ok, como la imagen me sale eh, y me cubre todo lo que está detrás, significa que aquí yo tengo que ponerla más hacia abajo. Ok, la voy a poner más hacia abajo, la voy a dejar ahí para que no me cubra, obviamente, al, al atleta. Ok, entonces yo necesito un texto que me diga eh, la descripción. verdad? Entonces vamos a darle a texto. Yo voy a dar a una nueva capa y texto aquí a la T. ¿verdad? texto, añadir luego le doy aquí arriba, añadir texto entonces le voy a poner todos los home runs de quiero que esa letra tenga un color blanco le doy aquí a color recuerden que le puedo poner FFFF F, F, F, F. Miren cómo se pone blanco, ¿ok? El, el tipo de letra, el tamaño era más pequeño, vamos a ponerle 55, ¿ok? Quiero que el D me quede debajo. Ahí, bien, entonces, el tipo de letra era que se llamaba Game On, la G, miren la I. ok, ahí me parece que está bien entonces debajo yo puse otro texto le voy a dar, le puedo dar en esta misma capa está bien o puedo hacer otra nueva capa, nueva capa, añadir texto y voy a poner entonces ahora Sammy Sosa Sammy Sosa vamos a buscar otro tipo de letra Vamos a editar esto para que mayúscula solamente la primera. okay. Le pusimos el tipo de letra. Una que se llama Gustavo. Ok. Ustedes ponen la que ustedes de, de su preferencia. Siempre el que está diseñando es libre de crear el diseño a su antojo. Esa es la parte bonita del diseño. Usted es dueño de lo que diseña. Vamos a buscar la, la pelota ahora. Vamos a poner el béisbol, pelota de béisbol, PNG. Siempre ponemos PNG para que no tenga fondo. Bien, no tiene fondo. Clic derecho, el mismo código, el mismo paso, copiar dirección de la imagen. Vengo aquí y le doy a capa, añadir URL como capa. Pego esa URL aquí y me va a cargar. Veo que la pelota está muy grande, yo la voy a poner chiquita. La selecciono la pongo pequeña, ¿ok? Más pequeña, más pequeña, ok, más pequeña, está bien ahí, ok. Entonces ahora vamos a ponerle eh, una división aquí de manera que mi texto se pueda resaltar, ¿por qué? Porque esa imagen el texto no, no está muy resaltado. Podemos hacer lo siguiente. Si queremos, podemos hacer esto. Miren, selecciono el texto. ¿verdad? le doy a la T y aquí en esta sesión donde dice estilos, yo le voy a poner un contorno negro. ¿Qué es el contorno? Es como los bordes. Miren, miren, miren. Si se fijan en el texto, miren cómo cambia. Yo lo voy a poner totalmente negro el color porque me gusta. El negro resalta muchísimo. Pueden ponerle seis ceros aquí o simplemente se mueven para la esquina donde está el negro. Entonces ahí miren cómo el texto resalta muchísimo más. Al igual que la, el nombre, le doy a texto, verdad selecciono aquí el, el nombre, estilos y en estilo lo de a contorno. Lo pongo totalmente negro, le voy a poner seis cero, que es el código del negro. Ok, entonces si quiero poner más espesor lo puedo hacer simplemente si no le quiero poner tanto, yo lo voy a dejar ahí en 5. En ok, si yo por ejemplo, vamos a seleccionar, le damos a, a estilos, a ver. Ok, se ve bien en 7. Si se fijan, está muchísimo más eh, resaltado ahora la palabra, la descripción del video. Ya si nosotros queremos, lo podemos dejar así, pero también le podríamos añadir una pequeña, una pequeña, eh, división Para que se resalte el texto Aún muchísimo más Entonces, ¿qué podríamos hacer en esta ocasión? Podemos hacer esto Yo le voy a dar a nueva capa ¿Ok? Y ahí voy a empezar a hacer una forma Le doy aquí donde dice forma Y voy a dibujar un cuadrado Como del tamaño del texto ¿Está bien? Entonces lo voy a arrastrar un poquito de manera que se puedan ver los demás textos. Lo voy a poner hacia abajo. Ok. Ahí. Entonces. Seleccionando obviamente. El cuadro azul que es lo único que tengo seleccionado. Le voy a dar aquí donde dice editar. Le voy a dar distorsionar libremente. Eso me permite que yo pueda dañar. Así, pues, así se quiere decir la figura. Ok. Entonces. Que se parezca a un trapecio. Ok. Entonces yo quiero que. Ok. Vamos un poquito más pequeño. Entonces. Vamos a subirlo más para arriba. El texto también lo vamos a poner. Le vamos a dar a que sí. El texto lo vamos a poner un poquito más hacia arriba y también el nombre y la pelota un poquito más hacia arriba entonces yo quiero ahora que el brazo la parte del brazo esté encima del cuadro, entonces yo voy a seleccionar la imagen aquí, ven ahí la busco aquí, la selecciono y yo quiero, si yo quiero la puedo arrastrar o simplemente yo le puedo dar a donde dice, entonces selecciono la imagen y simplemente la puedo arrastrar aquí de manera que esté más encima, o también, si yo quiero, yo puedo simplemente darle con la imagen seleccionada, no, le doy a capa y la voy a llevar más al frente, traer adelante. Si se fijan, miren ahí el brazo, ahora está por encima de lo, de, del trapecio. Entonces, que yo podría hacer con ese trapecio? Podríamos hacer diferentes cositas, podemos, vamos a, por ejemplo, clic derecho, le voy a dar si yo quiero poner un poco de transparencia lo puedo hacer, de manera que en la parte del fondo se vea el, el estadio también yo puedo inclusive variar el, el estilo por ejemplo, vamos a ver miren cómo se ve, multiplicar, hay uno que me gusta mucho Que déjenme ver si lo encuentro luz suave, no, no es ese quemar el color tampoco tono luminosidad Miren qué chulo, miren el, el efecto que me le da la estadio, esta, esa me gusta muchísimo, se ve muy bien, luminosidad. Vamos a darle, vámonos con luminosidad que se ve sumamente, se ve muy chulo, en verdad. Y señores, miren qué chulo, me ha quedado mi imagen miniatura para YouTube. Todas las personas que interesadas en ese deporte vean esa imagen, van a decir, wow, en un solo video puedo ver todos los honrones de ese atleta. Sí, y le van a dar clic porque Porque la imagen está bien chula. Eh, está muy llamativa y nada señores, espero que les haya gustado este video tutorial y nos vemos la próxima.